Muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal con ACE, The Horror Game, la segunda parte, donde me voy a enfrentar contra esa cosa tan rara, fea y que está Bueno, me la voy a pasar mal, eso sí se los prometo. Vamos con el video. Ay por qué. Parece abandonado Los papeles que encontré en la mansión No me dijeron mucho Pero aparentemente este lugar era una especie De institución mental El señor Mice fue hospitalizado Aquí, ojalá aprenda algo más Allá adentro Y tomar algún botín por si acaso Firmado por Copiviru Ya llegué aquí Aquí las salidas salir un... Aquí está Te voy a no tu ¿eh? Pues wow, esa cosa me dio cinco ojos de esos raros. A ver. Oh. A ver, voy a leer lo que escribí. La poción de visión. Estoy empezando a entender mucho. Esta criatura puedo sentir la conexión entre nosotros. Puedo usarlo. Una bolsita. Bueno, al menos algo. Voy a ver dónde se encuentra el monstruo. Entra por los cuadros Por un demonio lo que faltaba O por dios o Ya valió Ya me viene, me viene esa cosa Me viene esa cosa Tengo miedo, tengo miedo Me voy a fijar que dónde está, está bajando las escaleras Esto va a estar feo Esperen que tengo algo en el libro Oh Qué rato, estás no está Chico Espero no volver a oír esa voz otra vez. Te encerra a ti y a tu perro por tu propio bien. Enfermo hijo de perro. Te rogué llorando. Deberías estar agradecido imbécil. Agradecido es por ti que no llega tiempo para salvarla. Libro. Y ya empezó este con sus liberaciones. Bueno. Voy a ver dónde estará. Creo que está en lado. Se mete por los cuadros, así que eso es malo. Voy a ver aquí. Si sí, un cuadro es mejor, no estar con. El... A ver qué es esto. Lo sabía. Ningún cuadro, ¿no? Y está a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Está muy bueno. Uh, voy a que escribí. Efecto de mareo. Es agorriño y me hace sentir ebrio. Pero este no es el momento para un trago. Ah, ah no es el momento... Eh. Eh. Ay, por Dios. Se me quitó el efecto. Aquí acabo de notar algo. Este lugar que... tiene la misma sensación. Puede que esté yendo por el camino correcto, pero este lugar también parece muy tenso. Casi puedo sentir la tragedia que hubo en este lugar. Ay, por Dios. ¿Eh? Está al de mí. Está al de mí. ¿Me salgo o no me salgo? ¿Me salgo? Trauma. Ya. <risa> bueno. Bajo. Tengo oportunidad para seguir Invención. Con los cuadros aparece. Así que no es buena idea estar. Uh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Ay, otra cerveza... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Creo que esta mezclata es invencible, pero espero que la criatura tampoco te vea. Bueno. Hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Nada. Voy a comprobar si no te ve. No, no te ve. Bueno, puedo ir atrás de él a ver si hace algo. No si te para que quiero ir atrás de él. Aquí hay algún cuadro, por si acaso. Un diario en el saco está filmado como Emily. Un diario la escuela parece como un niño. Hay un hombre en la puerta de Emily. Creo que es ella. ¿Quién fue ella? Bueno. A ver, ¿qué hay aquí? Bolsita. ¿Por aquí cabrá? Nada. Me viejo. Me es familiar. Estoy seguro de que ya lo he visto en alguna parte. Y esta música me hace En realidad así lo he visto no en aquella casa. A ver que es. No veo nada. No veo nada. Otra botella aquí y me la tomé medio cinco de estas cosas de nuevo. Así que eso es bueno. Bueno, ya, ya, ya no da risa. A ver, si sí, ya lo sé que... ¿Eh? A ver, voy a leer lo que acabo de escribir. Uf, ¿Qué es ese olor? Aquí huele a muerto. ¿De dónde viene esa peste? ¿Por qué nadie se preocupa por eso? Eh, no puedo hacer nada. Bueno, hay que seguir. Pero, imagen de rayos X. Una imagen de rayos X Las imágenes se vean iguales A una que recibí cuando me dio un golpe en la cabeza A ver Vamos a comprobarlo ¿podré salir? A Está, a ver esa noche, recuérdalo La dejaste morir Me rompiste La vuelta este tipo Bueno, a ver si investigan No, mejor no, mejor no No manches De la verdad No puedo salir ¿Eh? No, bueno ya, ya Se fue pues eso, creo. Se ha ido. Ahora voy a salvarte de nuevo. ¿Qué? Déjame. ¿Me dejarás algún día? Espera. Estoy yendo hacia arriba. Corre, perre, corre, corre, corre. Corre, corre, por aquí no va a estar. Rápido, una puerta, una puerta, un lugar con una puerta. Aquí siempre está. No, no, no, no, no, yo. No, no. Este lugar, mi amor, ¿cómo es que todo se conecta. El lugar está llamándome. Es una por la maldición. ¿Acaso es algo que ocurrió aquí también? Como que está todo conectado. No veo nada. Oh, aquí puedo protegerme. Borrón, cuerpos en bolsas. Debo estar en una morgue. ¿eh? Solo espero que los muertos sigan muertos. Ay, ay, hay unas casas aquí. A ver, acá habrá algo. Que no vine acá, no, por nada. A ver, dime que hay algo, por favor. ¿Eh? Figorífico del amor, Rey. No debo abrirlo, ninguna cifra, cifra de dinero me hará cambiar de opinión. De tu padre, pero si mi padre está muerto. Bueno, seguimos. Está arriba, eso es bueno. Vamos rápido, rápido, encuentro un lugar donde encerrarte, porque si no te cachen, te mueres. Amy le escribe que su padre va se va La entrada en el diario habla sobre papá que pronto se irá Creo que podría ser el hombre de la fotografía, señor Miles Acabo de encontrar al monstruo es una botella Me la tomo, me la tomo, me la tomo ¡Me la tomo! No fue la mejor idea que tengo. No, bueno, al menos no me, no me cachó el monstruo Creo que es mejor esperar un momentito Porque con la ceguera no me va a ir muy bien ya me viene Tengo miedo ¡Ah! Ay no Ay no puede ser De verdad me morí Ay no manches Porque esto es injusto Ay es de que ese tipo iba muy rápido Ay bueno Ya pasó No voy a volver allá abajo una bolsa de irme rápido aquí si no voy a morir otra vez se puso mucho el camino uy invisibilidad, es lo que necesito invisibilidad necesito dos para algo porque si la uso ahorita no me va a servir de nada bueno a ver a ver a ver otro de estos y otro de estos esto me va a servir mucho No me, lo Ay, no me he encontrado con el monstruo. A qué hora. Quiero que ya revisa a ese niño mongol Me la tomo no me la tomo. ¡Me la quiero tomar! ¡Me la quiero tomar! ¡Ataques tu! Lo sabía. Bueno, voy a ver dónde está el monstruo. Oh, tengo visión limitada. Yo lo.. No, aquí no. no. La poción de prisa. Tengo tanta energía. Ahora soy como el sonido y el erizo. Esperemos que dure mientras... Mientras gotago fast. Está al lado, no puedo ir. Gotago A ver, aquí habrá algo, aquí habrá algo mientras tengo... tengo velocidad, tengo velocidad. flash. para que se me recargue la estamina demonio lo que falta bueno me voy sin velocidad tomo haces como si diera igual bueno ya morí una vez no sería malo morir dos veces de bonitas estas botellas hay eh. eh, eh, que y una rata bonita, una rata bonita. ¿Qué? uy qué bien Qué bien que tomó una cerveza no me la voy a tomar ahorita Uh, tal vez si me la tomo pero que no voy a agarrar todo este voy a irme de aquí porque tengo un Mientras voy a leer lo que escribí. ¿Un ratón? Me llevé un susto. Pero me siento feliz de que sea la única criatura que no quiere asesinarme. Cierto. Hay como tres botellas aquí. Me podría ser útil. a ver. Pero ahora mismo soy inv invisible. No invencible. Bueno, hay que seguir. Aquí tengo la zona donde puedo. Aquí la invencibilidad casi no me serviría. A ver aquí qué. Me duele caminar por estos pasillos No debería estar aquí Todos los huesos en mi cuarto me duelen De solo estar por estos lugares ¿Qué clase de monstrualidad vive aquí? ¿Por qué esto me tiene? Soy invisible por ahora Mira, aquí podría hacer una combinación Creo que es de ciego o algo así Me la tomo Sí, era de ciego a ver que era... No, él no está aquí. Puedo ir corriendo. Gotago Fast. <ríe> bueno, vamos acá. Gotago Fast. <ríe> Soy sí, sí, sí, sí, sí, sí. okay, un Ya puedo ir Gotago Fast. Soy sí, ¿eh? Ni un... Ah, tampoco quiero... Tampoco quiero morir, eh. Es ni le escribe acerca de la foto Otra entrada en el diario dice Papá dice que tiene una manera de hacer Que todo vuelva a estar bien Estoy contenta Me dice que esconda bien su foto Creo que es la foto Es de una de las que encontré La foto creo que se refiere A la que encontré hace un rato Entre un lugar que no debía ni tocar Y ahora también estoy condenado Ahí está bajando, eso es bueno. A ver, aquí ya revisé todo, ¿no? Futa caso. Aquí no hay nadie. Estoy haciendo una revisión. Por si acaso. A ver por acá de haber algo, ¿no? Acá. Nada. Rápido que se me acaba la invisibilidad. A ver. Que va a empezar lo feo. Bueno. Aquí tengo una cerveza, no me la voy a tomar por ahora. Voy a esperar a que se me recargue el DLC y saber la posición del monstruo para bajar. Ahora volvemos. Mona, lo que ah. Me encontré una pues bien, Gotta de faz, gota de fas, gota. Gotta de gota de Estoy sacando todo por su casa. Necesito encontrar una invisibilidad. Ay, por un demonio, lo que faltaba. Ahorita me apareció en un cuadro. De que estaba a punto de ganar y me apareció en un cuadro. Ay, por un demonio. Qué bonito dibujo. Espera, espera, esto no iba a grabar. Bueno, a ver, vamos. Vamos. vamos. Creo que ese fue, ¿no? Aquí es donde aparece. No es bueno estar cerca de los. Por aquí, por acá. Es que si no tengo ojos. Si no tengo ojos es un problema. Ay, por Dios. No me gusta no tener ojos Bueno, creo que es por arriba donde vine No está aquí, no está aquí, no está aquí Aquí suena mi me No puedo agarrar eso Uh, sí, sí puedo Por favor, ojos Ojos Bueno, al menos tengo para saber dónde está Está arriba, eso es bueno no debo estar cerca de los cuadros, ahí te mata. Su padre quiere estar, estar sus últimos días en casa. Ella escribió bastante al final. Escondí bien la foto de papá. Dice que quiere volver a ver su habitación especial en la planta baja. Dice que no debemos ir allí. Por un demonio, me lo hubieras dicho antes. Vamos. Si sí me aparece este muerto. La habitación la Bueno... Aquí debería de haber algo, pero... No puede ser... ¿Eh? Herramientas quirúrgicas... Se ven oxidadas... ¿Por qué me parecen más herramientas de tortura? Este lugar ya no es para salud... Ay, sí es cierto... Voy a tener que esperar un momentito... A que se vaya... Y recuperar la stamina... Bueno, ay, ay, ay... Ya... ya, ya. ya. Y nada más 20 segundos más, por Dios. Bueno, ya nada más quedan 4 segundos. Está arriba, puedo aprovechar para irme aquí. Rápido, que no quiero morir. Tres bolsas más. Uno. Dos. Voy a leer. Ella escribe sobre un columpio. Criatura inocente. Papá está construyendo algo en la planta baja. Me pregunto si es esto una sorpresa para nosotros. Lo vi con una cuerda grande y gruesa. Son corantes. Esto, esto me va a tomar Creo que va a ser esto. Se pone una silla. Una silla se monta y se ahorca. Eso creo que es lo que supongo, ¿no? Ahorita me voy a encontrar con el hombre colgado, se los ha Bueno, hay que seguir, nomás una bolsa más. Una puerta algo. Pobre mía pero necesito moverme. Pobre niña, ella fue a Atena todo este tiempo. ¿Cómo es que todo esto sucedió? Necesito aprender más, pero no creo encontrar nada de nuevo. Sí. Está? ¿Está bajando? No. Necesito irme de aquí rápido. Ya tengo lo suficiente. Y no puedes. Una cerveza no puedo. Estoy subiendo, eso es bueno. Puedo irme corriendo hacia donde están las puertas. Así que no me encuentro tan rápido. Me puedo meter ya aquí. Ya me tengo que ir de aquí rápido. Acaba de pasar por la puerta de aquí. No puedo abrir puertas Es lo bueno eso que tiene manos Esa cosa Bueno, me falta poco para morir Cuatro Tres, voy a ir a lo yolo No mancheta arriba Uh, se está yendo arriba corre corre, corre, corre, corre Corre, corre No puedo Oh, no, no, no Por aquí no es La cerveza No puedo pasar por aquí ¡Está aquí! ¡Corre, Cope, corre! ¡Me libré! ¡Creo que ya gané! Necesito salir e irme corriendo. Salir y e irme corriendo. ¡Ay, ay, ay! Todo esto. Bueno... A ver, vamos, vamos, vamos, vamos. No, no, no, no. Mientras las luces parpadean. Oh escucho, pasó adelante. En... What go fast. <ríe> bueno, bueno, vámonos. Gotago fast. Sí. Era él, estoy seguro de ello. Ese paso imbécil. ¿Cómo fue el que volvió? Estoy seguro de que eso estaba atrás de mí. Pero estuvo ahí persiguiéndome, sofocándome, como él lo hacía antes. Ya no, ya no puedo más. Necesito aprender más. Él está atado a este viejo lugar o él está atado a mí. Firmado por Copevero. Bueno chicos, aquí termina el video tristemente, ya que como se los dije, nada más voy a jugar un capítulo a la vez por cada video. Nada más creo que va a tener tres o cuatro episodios, posiblemente 5. Bueno, cinco likes y 10 visualizaciones y suscríbete si aún no lo estás. Bueno, adiós.